No tenemos palabras para agradecer todo lo que han hecho por nosotros, porque nosotros salíamos con los zapatos en la mano, a ponerlos en la pita,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 Todo, año tras año, reuniones, reuniones, pidiéndonos a nosotros que no sufriéramos tanto, porque nosotros tenemos casas que valen, valen bien por acá, tú sabes, nosotros somos todos profesionales, aquí hay muchos doctores, aquí hay muchos ingenieros, aquí hay muchos... Tú sabes, entonces viviendo en estas condiciones que yo las sentía intrahumanas, uno lo que quería era vender y se de por acá. Se conectaron las cantarillas a la salida de la zona franca. Y de ahí en adelante para acá todas esas organizaciones van a ser beneficiadas. Y o sea. miles de metros que no podían estar construidos antes por el hecho mismo de que todas estas aguas lo inundaban. Son miles y miles de, de metros que ahora la ciudad va a, va a estar más grande porque van a urbanizar, van a levantar proyectos sus dueños. Y esto es muy importante que se sepa. Campos Fernández ya tiene una nueva vida, una nueva visión. Eh, la gente abandonó sus casas, la mayoría... Por ahí detrás me dicen que era imposible ya al final de esta calle poder so sobrevivir, ¿no? Y entonces tenemos pues la gracia de Dios con nosotros de que nos dio la visión para resolverle esta situación a, a esta comunidad. Una comunidad que tiene casas entre 5, 10, 20, 15 hasta 30 y 25 millones de pesos. ¿Cuál ha sido la inversión en esta obra, alcalde? Bueno, hubo una inversión inicial de 4.984.557. Esa es la inversión, pero la realidad es que el ingeniero que impactó aquí tuvo un buen corazón, porque aquí anda entre los 15 y los 20 millones de pesos hacer el drenaje pluvial que se hizo acá. Como ustedes podrán ver, son desagües conectados a, a todo el, el trabajo pluvial, abriendo las calles y metiéndonos por las calles donde había el problema y donde tenía que conectarse para sacar las aguas, hasta la zona franca. Imagínese usted la distancia de la zona franca que también hay otro desagüe y al final con los predios que ya le hemos hablado, que son predios privados, que las aguas también le perjudicaban y no había manera de que pudieran también desarrollarse.